Continuando con el tema del de los convertidores multinivel, vamos a ver diferentes topologías que se han creado a partir de las tres topologías bases, es decir, del anclado por diodos, del capacitor flotante y del tipo cascada. El primero de ellos es el asimétrico híbrido. Se basa en la tecnología o en los convertidores tipo cascada. Son fuentes cascadas con fuentes de tensión asimétricas con la finalidad de aumentar los niveles de tensión sin aumento de componentes. Por ejemplo, en la figura tenemos un cascada donde las tensiones de las barras DC son diferentes. Si la fuente de continua de entrada, BDC1 es igual a BDC y BDC2 es igual al doble, es decir, 2BDC, se obtiene un convertidor de 7 niveles. Esos 7 niveles son 3BDC, 2BDC, BDC0 y los complementos, es decir, menos BDC, menos 2 BDC y menos 3 BDC. Además, pueden emplearse diferentes interruptores para cada puente de mayor o menor tensión, dependiendo el nivel de C que ellos manejen, y de menor o mayor frecuencia de conmutación para el puente de mayor o menor tensión, siendo los interruptores rápidos los que definen la frecuencia de conmutación de la tensión de salida respecto a un circuito libre. Otro puente que podemos conseguir es el puente en cascada y fuentes de C con aislamiento. Scriver y otros proponen una variante de la topología cascada de puente completo donde las fuentes de entrada aisladas se obtienen a partir de una única fuente de continua siguiendo de un convertidor DC-DC con aislamiento de alta frecuencia de conmutación. De esta manera el aislamiento lo suministra es el convertidor DC-DC y se puede prescindir del uso de transformadores de baja frecuencia, reduciendo significativamente el peso y el volumen del convertidor, pero incrementando los costos por el número de componentes necesarios para su fabricación. Las topologías multinivel en cascada es otra de las aplicaciones. En aplicaciones de alta tensión y potencia es posible optar por las tecnologías ancladas por diodos o condensador flotante para reemplazar las etapas de un fuente convertido cascada o puente completo. En este caso vamos a tener que el puente se está generando a partir de un puente cascada en múltiples niveles. Con ello se, puede, se consigue reducir el número de fuentes aisladas. Por ejemplo, un convertidor cascada de puente completo de niveles de 9 niveles necesita cuatro fuentes independientes. Pero si se reemplaza cada puente por una topología anclada por Dios o condensador flotante de tres niveles, solamente se requieren dos fuentes. Los puentes de conmutación suave que son para disminuir las pérdidas por conmutación. Existen numerosas maneras de conseguir la conmutación suave de los diferentes convertidores multinivel, bien sea por tensión o bien sea por corriente. Recuerden que esos son los dos esquemas que existen de conmutación suave. Por ejemplo, para reducir las pérdidas de conmutación y aumentar el rendimiento del convertidor. En los convertidores cascada, cada etapa está constituida por un puente de dos niveles. Por tanto, la conmutación suave se realiza al igual que en un inversor convencional. En cambio, para topologías ancladas por Dios y capacitor flotante, el circuito de conmutación suave se puede realizar de diferentes maneras, incrementando el número de componentes y la complejidad del circuito. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de conmutación suave generado con dos puentes anclados por condensadores, donde vemos la configuración del puente para una fase y la forma de onda de salida, donde obtenemos un mayor número de niveles. Entonces el convertidor de la figura es de nueve niveles y está asociado por dos convertidores de capacitor flotante de tres niveles para cada rama. Otro puente que tenemos es el rectificador elevador de tres niveles. Vemos la configuración en la lámina. Donde está compuesto por puentes de diodos. Donde vemos que hay una sustitución entre la, entre la configuración anclada por diodo. Donde estamos sustituyendo el, en lugar de utilizar un diodo. Estamos utilizando el interruptor en la posición de los diodos anclados. Y diodos en la posición de los interruptores. Entonces... Este convertidor toma como base el rectificador de dios convencional, donde se han añadido dos interruptores por rama para obtener una salida continua de tres niveles. La corriente absorbida a la red es casi sinusoidal y se puede controlar el factor de potencia a la entrada. Sin embargo, el flujo de potencia activa es unidireccional, lo que representa una importante limitación, además del problema del equilibrio del punto medio del buje continua recordemos que el punto medio del buje continua corresponde al punto medio de los condensadores de la barra de C Zhao Li y Lupo proponen este rectificador como sustituto del rectificador de Atiristore con el objeto de disminuir el contenido armónico inyectado a la red y mejorar el factor de potencia Recordemos que la, que la limitación o las restricciones que impone la IEC es que los rectificadores por encima de un KVA deben tener factor de potencia unitario. Tenemos ahora los inversores acoplados por transformadores. En este caso vemos que la salida del convertidor son distintos secundarios, o en este caso primarios, de un transformador que es el que genera la salida final. En un... Inventario adecuado de tensiones de salida de los inversores, se concibe una salida multinivel aplicada a la carga. La fuente de entrada puede ser común para las dos etapas del puente. No es necesario que las fuentes de continuo de la entrada de cada etapa estén aisladas, puesto que no existe riesgo de cortocircuito por estar aisladas mediante un transformador. Conforme aumenta el número de niveles, se requiere un transformador con más devanado presentando el mismo inconveniente que los convertidores en cascada. Esta idea se extiende también a los inversores trifásicos. Tenemos el convertidor anclado por diodos y capacitores, donde vemos la configuración en la lámina. Fíjense que hemos sustituido o hemos variado la configuración entre el condensador y los diodos de anclaje. El objetivo de la capacitancia es reducir los picos de tensión en los interruptores durante el proceso de conmutación causado por las inductancias parásitas. Además, incorporar, además la incorporación de esta capacitancia flotante resulta, resulta beneficioso para el equilibrio del punto medio del buje de corriente continua en el caso de los tres niveles. No obstante, aparece que la Adición de la capacitancia no queda ju suficientemente justificada con las ventajas mencionadas a tenor de poco, del poco interés despertado por esta topología entre la comunidad científica. Tenemos el convertidor anclado por diodos, una nueva configuración. La vemos en la lámina donde hemos dividido los diodos de anclaje entre las distintas configuraciones. Entonces otra variante de la tecnología anclada por diodos se presenta por Joan y Barbie en los que los diodos de fijación se conectan en forma diferente al convertidor clásico anclado por diodo. Con ello se consigue que los diodos de fijación bloqueen todos la misma tensión evitando la necesaria conexión en serie ...de diodos del convertidor anclado por diodos convencional... ...al aumentar el número de niveles. En esta lámina presentamos lo que sería el esquema... ...de un convertidor multinivel generalizado. Vemos que en esta etapa, en la figura... ...hemos diseñado un puente de 9 niveles... ...en donde esto va creciendo para n infinitos niveles... ...matemáticamente. Entonces, esta topología es presentada por Penn en el 2001... ...y pretende ser una generalización de la estructura multinivel... ...de forma que los convertidores anclados por diodos y capacitores flotantes... ...se puedan derivar de esta topología generalizada. En este convertidor, el equilibrio de tensiones de la capacitancia... ...se puede conseguir independientemente de las características de la carga el modo de trabajo del convertidor o el número de niveles sin la necesidad de circuitos adicionales. Se observa que la topología se extiende a n niveles asociando en forma piramidal la, cada etapa básica constituida por, inter, por dos interruptores con su respectivo en antiparalelo y sus capacitancias. Este convertidor requiere n por n-1 interruptores y n por n-1 medios capacitancias, lo que puede suponer un inconveniente para un número elevado de niveles. Entonces, en esta lámina mostramos para las tres topologías clásicas, anclado por diodos, condensador flotante y cascada, el número de componentes necesarios para la fabricación de un puente de n nivel. Desde el punto de vista de interruptores con dios en antiparalelo, dios independientes con posibilidad de tensión de bloqueos diferentes, el número real es de dios independientes asociados en serie con la misma tensión de bloqueo, Capacidad, Capacitancia con posibles diferentes niveles de tensión, el número real de capacitancias con igual nivel de tensión, la tensión de bloqueo de los interruptores y el número de niveles de tensión compuesta de la salida y el número de niveles de tensión simple de salida. Entonces tenemos la tabla hecha para el anclado por diodos, para el anclado por condensadores o condensadores flotantes, o por el puente en cascada, donde el, sin duda tiene menor nivel de componente es el puente cascada. Con esto damos por finalizado este video donde hemos visto las diferentes topologías que se han generado a partir de las tres topologías base de convertidor multinivel. Anclado por diodos, condensador flotante y cascada. Hemos visto los distintos autores que han propuesto estas nuevas topologías y su uso y ventajas con respecto a las topologías clásicas. En el próximo video de esta serie de convertidores multinivel veremos las estrategias de conmutación a frecuencia fundamental y alta frecuencia que se emplean para generar ondas sinusoidales en la carga. Gracias por su atención.